Hola chicas y chicos, vamos a resolver en este ejercicio el desarrollo de un cono de revolución. Un cono de revolución es esta figura que tenemos aquí representada del sistema diédrico. Es un cono cuyo vértice está situado sobre la perpendicular al, al centro del, de la base y en el que la base es un círculo. El desarrollo de una figura consiste en extenderla sobre un plano, extender sus superficies sobre un plano. En el caso del cono, vamos a tener por un lado la base, si es como este caso, que el cono está apoyado en el plano horizontal, ya estamos viendo la base en verdadera magnitud, por lo tanto, simplemente tenemos que copiar este, este círculo. Y luego tendremos que estirar toda la superficie lateral, que va a ser un sector circular, que ahora veremos cómo se como se halla vamos a partir de los mmm, datos que tenemos aquí en verdadera magnitud que son la circunferencia de base y su radio que ya lo estamos viendo y las dos generatrices del cono que vemos en verdadera magnitud que son esta, este segmento y este otro segmento de, de la izquierda que son las, los laterales del contorno del contorno aparente son generatrices que ya mmm, las vemos en su verdadera dimensión, verdadera magnitud. Vamos a empezar a dibujar aquí a la derecha el, el desarrollo del cono. Comenzamos por la base que ya la copiamos tal cual con su radio, pues marcamos un punto, trazamos una circunferencia y ahí tenemos la base. Lo siguiente que hacemos es... Eh, vamos a poner una generatriz sobre, sobre esta recta que, que parte del centro de la circunferencia Cogemos la, la medida de la generatriz y a partir de este punto marcamos esa distancia y en el otro extremo vamos a tener V, va a ser el vértice. Y con centro en V vamos a trazar un sector circular eh, con este radio, con radio G minúscula, radio de la generatriz, un sector circular que va a ser el desarrollo lateral del cono. La única duda que nos queda es la amplitud de ese sector circular. ¿Cuánto va a medir? Bueno, sabemos que ese sector circular... Vamos a, vamos, yo lo voy a dibujar arrancando desde este generatriz y lo voy a dibujar hacia abajo. ¿Qué recorrido va a tener ese arco hacia abajo? El recorrido va a ser igual a la longitud del, de la circunferencia de la base. Tiene que coincidir. Pues... Eh, esa longitud de ese arco la vamos a, a tener que calcular haciendo un par de operaciones matemáticas muy sencillas por otro lado vamos a hacer el siguiente planteamiento la longitud de la, de la circunferencia de esta circunferencia de la base es 2 pi r, con esta r mayúscula radio de, de la base y esa longitud va a ser la misma que la del arco que tracemos para dibujar el sector circular así que el sector circular que vamos a trazar va a tener centro v radio G minúscula, y esa longitud, la, nosotros lo que vamos a hallar va a ser el ángulo de la, de la amplitud de ese sector circular, va a ser un ángulo phi, que lo vamos a obtener de una regla de 3. Si el sector circular fuese una circunferencia completa, abarcaría un ángulo de 360 grados. Esa circunferencia completa tendría una, un perímetro de una longitud de 2pi por g. Pero como en nuestro caso, en lugar de la circunferencia, solo tenemos un trozo de la circunferencia y ese trozo, su longitud, va a ser 2pi como hemos dicho antes, porque es la longitud de, esta de la circunferencia de la base, pues este arco que mide 2pi va a abarcar un ángulo phi, que es la incógnita que tenemos que buscar. ¿Qué ángulo va a tener el sector circular? Bueno, pues despejamos de esta regla de 3 el ángulo phi. El ángulo phi va a ser igual a 360 por r partido por g. Y en... En cada caso, pues, haremos esta operación. En el caso de este cono, multiplicaremos 360 por el radio de la base y dividiremos por la generatriz, y con eso hallaremos phi. En este caso, tenemos un valor de phi de 125,17 grados. Tendremos que cogerlo con el transportador de ángulos, medirlo a partir de concentro en V a partir de la generatriz hacia abajo, por ejemplo, o hacia arriba un ángulo de, bueno, con 125 será suficientemente aproximado, no hace falta que hagamos los decimales, medimos un ángulo de 125 grados, trazamos un, otra generatriz de cierre y trazamos ese arco que es tangente a la base y con eso tenemos terminado el dibujo del desarrollo del cono de revolución.